¿Es orar para que otros vengan a Cristo esfuerzo humano? Muy buena pregunta. Esta es una pregunta que ha estado siempre en discusión, entre, especialmente entre círculos eh, re reformados. La pregunta exacta de la manera en que ella la hace es ¿Somos salvos por gracia y mantenemos, y dice, y mantenemos somos salvos por gracia y nos mantenemos por gracia. Y esto es basado en el estudio que yo di de gracia para eh, entrar y gracia para permanecer. Eh, y ahí está el estudio en el, en el canal. Usted lo puede encontrar. sí ah, Eso lo hice hace unas semanas atrás. Somos salvos por gracia y nos mantenemos por gracia. ¿Qué de los propósitos de oración para que otro venga a Cristo... ¿Eso también sería esfuerzo humano? Ha sido debate entre círculos reformados por mucho tiempo. Creo que uno puede orar para que vengan a Cristo teniendo en cuenta que alguien tiene que hablarles. Y eso es lo que yo siempre digo. Hay gente que piensa que solamente por orar, para que alguien sea salvo, eh, eso es todo lo que toma. Y, y la pregunta en realidad aquí es si iría esto en contra de lo que es el decreto de elección. Porque Dios dice en su palabra que Él nos conoció, nos conoció desde antes, a los que antes conoció. Y la pregunta es, ¿y qué si una persona no fue predestinada por Dios y cabe orar por esa persona? Bueno, vamos a aclarar eso bien. Vamos a aclarar bien, bien eso. Primero, yo he ido a ciudades donde están orando por gente, pero no hay evangelismo. Ah, yo llegué a una ciudad hace tiempo atrás y eso yo lo he compartido. Había un pastor echándole aceite a las bancas, ungiéndola con aceite. Y yo le dije, hermano, ¿para qué está haciendo eso usted? me dice, no, estoy ungiendo las bancas con aceite para que se llenen, dice. Para que el Señor las llene. Y bueno, eso suena como brujería, le dije. Eso es lo que hacen los brujos, echarle algún líquido a algo. Una novia le echa un líquido al novio a ver si lo puede atrapar. Qué sé yo. Esto, Eso no, no lo dice la Biblia. En ningún lugar dice la palabra de Dios que tú andes ungiendo bancos. Es más, yo hablo sobre eh, ungir con aceite. Tengo un video que se llama Ungir con aceite. Aquí lo tengo en el canal. Ahí se lo voy a poner debajo. La pregunta es... ¿Para qué sirve eso? Bueno, eh, yo digo que ese aceite en la madera puede ser que ayude a la madera a durar más tiempo, pero no, eso no va a traer a nadie a Cristo, amado. He visto pastores echando aceite de avioneta sobre una ciudad. Qué cosa tan ridícula es, amado. Eso no salva a nadie. No, que estamos ungiendo a la ciudad. ¿De dónde sacó usted eso? Está yendo allá Samuel cuando ungió a David, le echó aceite sobre su cabeza. ¿A eso se refiere? Estamos sacando las cosas completamente fuera de contexto. En ningún momento dice la Biblia que tú unjas con aceite un objeto para que alguien sea salvo. La Biblia dice que vayas y prediques el Evangelio, que vayas por los caminos y vallados y los fuerzas de entrar. dice, para que mi casa esté llena. Y eso fue lo que yo le dije a este amado pastor. Le dije, hermano, si usted quiere que la iglesia se llene, usted tiene que ir a la calle. Usted tiene que traer a los perdidos. Usted tiene que invitarlos. Usted tiene que hablar de Cristo. Eso es ir y hacer discípulo a todas las naciones. Entonces, en ese, en ese contexto... Eh, no, pero en el contexto de orar para que alguien sea salvo, yo digo para que alguien venga a Cristo. Sí, yo oro, yo oro por una persona para que venga a Cristo, pero más bien oro para que alguien le hable de Cristo a esa persona, especialmente a alguien que está lejos. Y oro y digo Señor, tráele a alguien que esté cerquita ahí y que le, le pueda, alguien que le pueda llegar y, y le pueda hablar de, de Cristo. Eh, entonces esto la palabra dice en Romanos 10, 14, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces es clave de que alguien predique. Para que alguien crea en el Evangelio, tiene que oír el Evangelio. Y para que oiga el Evangelio, alguien les tiene que predicar. Y eso está claro ahí en el capítulo 10 de Romanos. Entonces, entonces, yo oraría para que Dios provea a las personas que vayan y le prediquen el Evangelio. A veces oro por personas que están lejos para que Dios ponga a alguien en su camino. sí. Creo que esto no viola el decreto de elección porque finalmente nosotros no sabemos a quién Dios ha separado para salvación. Eso solamente Dios lo sabe. Sí, eso solamente Dios lo sabe. Como decía Spurgeon, él decía cuando él estaba predicando, decía cuando alguien entra por ahí, por, la, por el pasillo de la iglesia, yo no veo que tenga un letrero en su, en su frente que diga eh, soy un escogido o no. Entonces, a todos le predico por igual. Yo digo lo mismo. Como yo no sé a quién Dios conoció desde antes, como yo no conozco el decreto de elección personal en cuanto a cada persona, yo no sé eso. Dios sabe a quién Él separó y a quién Él conoció desde antes. Yo le predico el Evangelio a todos. ¿Me está viendo? A todos por igual. Y aquel que crea será salvo. ¿Eh? No, Jesús dijo, nadie puede creer, si no le fuere dado, del en otras palabras, si no le ha sido entregado, no puede suceder. Ya eso lo sabemos. Pero como nosotros no sabemos quién está elegido y quién no, nosotros predicamos el evangelio a todo el mundo. Me está viendo acá. hermano, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es estar, andar discerniendo quién, quién, a quién Dios escogió de antes y a quién no. Nuestro trabajo es predicar a Cristo. Me está siguiendo. Entonces, en ese caso, yo oro. Yo oro sabiendo que Dios es soberano y que al final... El Señor va a hacer su voluntad de la manera en que Él lo quiera hacer. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Si alguien tiene dudas en cuanto a lo que es elección, predestinación, y yo hablo ahí de predestinación, hablo de la predestinación de los, de, de, de, de los judíos, los gentiles, Israel, y todo eso, tengo un video por ahí, usted lo puede conseguir también, ¿sí? Amados, acá les voy a dejar un par de videos, eh, es decir, un video y una lista. Yo sé que van a ser de edificación a su vida. Eh, Seguimos conectados. Bendiciones de lo alto, ¿sí? We'll um...